Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video y hoy, hoy, hoy estamos en, en dónde? en una super juntada con mis amigotes de las juntadas Alejandro y Kevin. Chicos, el día de hoy no tengo a Midnight porque digamos que no es un video de Battle Brawlers. Hoy tenemos a Holcore, sí señores, porque no sé qué opinen. O sea, yo estoy pensando en hacer que cada que sean videos de Battle Brawlers Sea con Midnight Percival Y cuando sean videos de Battle Planet, sea con Wholecore Puede ser con los dos también, lo cual me parece mejor Pero pues no sé qué les parece, Así que la mascota del canal mientras no está Midnight va a ser Wholecore Sí, señor, porque es hermoso, es lindo El día de hoy es especial No es cualquier día Y es que hoy tenemos un video espectacular Porque vamos a estar abriendo sobres de cartas Bakugan Así es, conseguí unos cuantos con ayuda de Alejandro Sí, señor, muchas sí. gracias sea, le agradezco muchísimo Entonces voy a estar abriendo estos tres sobrecitos Son poquitos porque igual yo sé que estos videos de abrir cartas son... Un poco tediosos ya que no tienen como Bakuganes como tal, entonces pues también por esta Razón hago como poquitos y luego ya subiré más Unboxings de cartas y veo que pues les gusta Mucho, eh, dicho esto pues nada recuerden seguirme En Instagram, Facebook, Twitter, en todas partes Vayan, vayan, síganme que algo interesante es salir Por allí y recuerden ir un canal muy genial De animaciones y el link está en la descripción de todo De todo, de todo, así que pues sin nada más Empezamos Eh, antes de todo, tengo aquí unos sobrecitos rojos como para las cositas que me gustan, como que son especiales, son un poco raras y pueden funcionar en equipo. No tengo un equipo como tal ahora, pero pues digamos que también se hace para esto, ¿no? Para buscar qué cartas hay y pues para ver cómo qué puede salir. Si no suena muy bien el video, pues ya verá, decimos en edición lo arreglo o qué, pero pues... Y este video es hecho en colaboración con el grupo de Facebook PVC, Peleadores de Bakugan de Colombia. Dejo el link en la descripción para los que quieran ir, pero recuerden, es solo para gente de Colombia que pueda comprar y vender en Colombia. Tengo tres sobres, uno es de... dos son de Nilius y uno es de Dragonoid. Entonces voy a abrir como Nilius Dragonoid Nilius para que sea como mejor. Bueno, voy a abrirlas a ver qué, qué tienen. No voy a guardar ninguna porque pues, hombre, es como que no tiene sentido. El... Voy a hacer algo, voy a abrir como todas las cajitas y las voy a abrir sobre por sobre Porque digamos como para que sea mejor, no sé, me gusta más así Literal, ¿Sí? <risa> <risa> <risa> <risa> si sí. Las batallas Bakugan vendrán próximamente, no se lo pierda Vamos a hacer torneito, papá Bien, ya tengo aquí los tres sobres, entonces, bueno que le dije. Son muy lindos Vamos a abrir primero este por recomendación de nuestro chamán espectacular especial que... Es espe especial escogiendo buenos sobres. Ah. Entonces vamos a ver qué sale. Bueno, miren, un truco. Si hacen esto, es para la suerte. No me, entiendo, me lo acabo de inventar, o sea, la verdad, no hagan eso. Va, entonces tenemos Lightning. Bueno, no está mal. Está bien. Este es interesante porque así que pagues una energía menos por cada cosa y es, y vale solo dos, así que es bastante buena. A ver, Engulfling eh, Embers. Es como Nilius quemándose. Es que, ah, mi pichula. Marco. Ok, bien. 2-0 es bien. Sifting Ashes. Draw two cards, then discard two cards. Interesante. Thunder's Ward. Está interesante, mm -hmm. bien Acus Shield Ice Wall Whiteout Bien Y Fandog, Ah, no, faltan dos Fandog Punch, Punch Y por último una carta flip Counter Outsiders No está mal La verdad Dos héroes No está mal Y pues Y un Sifting ashes, Voy a guardar al... Voy a guardar estos dos héroes por aquí Y... Está. Bien, ahora la carta, el sobre de Dragonoid. A ver, vamos a ver. Me dijeron que tenía aquí un. Bueno, siento que se la. Listo, a ver, va. Un, dos, tres. Sí. Hyper Dragonoid. Dan Kuso. Oh. ¡Wow! Oh. ¡Dan Kuso! Ok, bueno, ya ya empezamos como se debía. Dan Este es uno de los mejores héroes que hay en el juego. O sea, no es por nada, pero Dan Kuso es uno de los mejores juegos. Es más. La LF, la LF. O sea, el efecto de este dice Cuando tú abres un Bakugan, revela el tope de la carta del deck Si no es una carta flip, tú puedes jugarla gratis O sea, es brutal y en cada turno lo puedes hacer Es una carta muy buena, es espectacular y siento que funciona bastante Y pues por lo que he jugado, funciona mucho O sea, de verdad funciona mucho Voy a ponerle de una vez el, el, el forrito Muy linda O sea, no es por nada, pero creo que han Ancuso es como el mejor héroe O sea, la verdad Es el mejor héroe Este y Lighting Yo creo que son muy buenos La verdad Bueno, seguimos con Sin y Hot Potato Dream, Illusion Inspire Liquid Strike Think Again A ver Dice Flow you play Ah, bueno, esta es muy buena Porque si Tú primero para O sea, pagas esta Y robas una carta Y luego Si juegas otra carta Este turno puedes robar Dos cartas O sea Y juega, perdón, si juegas una antes de esta Puedes robar dos cartas. Es decir, si tú tuvieras tres de energía, usas una de una energía y luego gastas esta, o sea, puedes tener tres cartas. Es muy bueno, la verdad. Fragile to, fragile to Light. Otra vez, otra vez. Counter Outsiders. Garganoid oh, Ultra, oh. por Dios. Diamond. Wow. Diamond. Diamond. Diamond. Esto está Diamond. muy genial. Wow. Wow, no sé wow, wow. Y sea, dos, Hyper Dragonoid. Ok, bueno, ya... Garganoid Ultra Algún día lo tendré, esto estoy seguro Pero por ahora me conformaré con la carta Bueno, bueno, bueno, bueno Cosas muy interesantes en esta Esta es muy buena, porque suma 100. Y el último, a ver, la bendición Ya está, ya la besé Hermoso, nos fuimos Ahora sí, vamos a ver Vamos a abrir el último sobre Ok ¿Cómo no abrir un sobre? ¿Cómo no abrir un sobre y no abrir Y lastimar cartas 1, 2, 3 Empezamos Hyper Trucks Bien, bien, bien Mind Flute Muy bien Wow, es muy buena Porque te suma 2 niveles de daño Por otra, o sea, por cada carta de este turno O sea, a ver cada, Si tú juegas otra carta Este, este turno Te suma otros 2 puntos de daño Es decir, tú llegas a jugar, no sé 3 cartas nivel 0 Igual te suma 6 de no nivel sí. de daño O sea, está brutal Es muy buena Filomena sí, Dusk Muy bien oh, un flip Por fin, no, no, Sis Serenity, solo cuesta uno, bastante bien Hydro Blast Cis Ventus Prismatic Shield Muy bien Shade Blade Turn to Energy Hyper Dragonoid Aurelus, por Dios Wow, o sea ¿Qué está pasando aquí? Y un Garganoid, bueno, no, por Dios Los mejores sobres de la vida Un Hyper Dragonoid Aurelus Esa es otra cosa que se tiene Que guardar, sí o sí Wow. Y solo cuesta uno de energía. O sea, no se sí. así derroto está. Ok. Y te quita 8 de nivel de daño. No es muy fuerte, pero te quita 8. O sea, está brutal. Está brutal. No, bueno, muy buenos sobres, la verdad. Conseguimos otro que es Filomena al final. Bueno, chicos, y en este momento se arruinó la memoria de la cámara y dejó de grabar porque se había llenado. Entonces no pudimos ir grabando ese unboxing en ese momento. Consejo, lleven muchas memorias. Para que puedan grabar bastante Y también lleven baterías extra Porque... Como que también se nos acabó la batería de la cámara, entonces... Pues nada, luego al final pudimos solucionarlo. Y aquí está pues el resto del unboxing. Disfrútenlo. Bien, chicos, y este ha sido el unboxing. Espero que les haya gustado. Conseguimos cosas súper interesantes, como por ejemplo... Un Hyper Dragonoid en Pyrus y en Aurelus, que bueno, la verdad están súper interesantes. Conseguimos un Lightning, que pues es uno de mis personajes no favoritos. Pero sí uno de los que más me llama la atención. Y aparte que pues en la serie es el que tiene a Hulk, ¿no? Y pues... Fulcor es amor, Fulcor es vida, así que pues por eso me encanta, me encanta. Y, como no, un Garganoid Ultra Diamond, hermoso, divino, míralo tan lindo, lindo. Algún día voy a tener a Garganoid y cuando lo tenga, pues entonces va a ser espectacular porque ya, por fin. Tal vez haga un equipo Dark en algún momento de mi vida, probablemente lo haga, probablemente no, pero bueno. Y un Dan Cuso, como no, creo que me estaban informando por ahí que es como la segunda carta más cara. En el mercado de Bakugan de cartas, digamos, ya está empezando a moverse este mercado de cartas. Como sabrán, digamos que esos juegos de cartas tienen como un, un precio, un valor a partir de lo que cuestan conseguirlas. Y bueno, al parecer, como que es una máscara y es una carta rotísima. Es muy buena, la verdad. En un equipo Pyrus es necesaria, sí o sí. Y pues, la verdad, de muchos jugadores que he visto, eh, la verdad, pues casi todos ellos usan a Dan entonces, pues nada chicos, me encantó este unboxing, muchas gracias a Alejandro y a Kevin por ayudarme con este unboxing. Gracias de nuevo al grupo PBC Peleadores de Bakugan de Colombia. y no me callo, no me callo no me... Y un anuncio aquí, pequeñito, chiquito Que de pronto les interese, de pronto no No sé si recuerdan a eh, Phoenix Knight A Firelina, alguna vez hice un video con ella eh, Bueno, ella acaba de crear un canal de YouTube Ella ganó como un torneo akugan En la Anime Expo de este año Entonces pues, la verdad, ella recién creó un canal Sería genial que se pasaran, lo vieran Es en inglés, eso sí, pero pues sería genial Como que le dieran un poco de apoyo Ya que pues, digamos que es interesante Este mundo también competitivo akugan entonces pues nada chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video, recuerden darle like, comentar compartir, suscribirse y pues si quieren más unboxings ya saben, solo coméntenlo y yo estaré feliz de hacerlos por ustedes, entonces pues nada chicos, nos vemos en otro video adiós